Seguimos en esta producción especial de este grupo Telenor con motivo de celebrar el 107 aniversario del nacimiento de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Esta producción especial de este grupo Telenor con motivo del mes de la patria. Honor y gloria Telenor. Conociendo un poco más a nuestro Patricio, responsable de que hoy seamos un país libre e independiente de toda potencia extranjera. Y el responsable de eso lo es nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Y en este mes de la patria, pues Telenor se ha involucrado en hacer este tipo de trabajo para orientar, para formar a toda la región del Nordeste y, el, y la República Dominicana con invitados con la capacidad de conocedores de lo que es la historia en la República Dominicana y esta vez, pues, está con nosotros la destacada y querida maestra Doña Lucelene Plata, con quien nosotros vamos a seguir conociendo un poquito más sobre la vida del Patricio Juan Pablo Duarte. En este momento, pues, queremos darle la más cordial de la bienvenida a nuestra querida maestra Doña Lucelene Plata. Bienvenida, maestra, a esta programación especial. Con todas las palmas, aplaudo este momento, gracias a Dios que nos permite eh, participar de una programación sumamente saludable eh, para el país y para las nuevas generaciones. Me siento muy honrada y agradecida de esta invitación que me hace Telenor. Saben que el Patricio Juan Pablo Duarte es un personaje que, que he seguido desde pequeña. Y, y pienso que es muy loable todo lo que esta institución está haciendo por la promoción de la conciencia nacional, que es Duarte. Qué bueno. El placer y el privilegio, maestra, de tenerla nuestro con nosotros en este grupo Gracias. Telenorico, mi invitada, para seguir conociendo más a fondo la vida de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. E iniciando este conversatorio, podemos decir, maestra que Duarte fue político. Medularmente fue un político. Eh, tenemos que tomar en cuenta el, diríamos, el contexto en el que creció y se desarrolló Juan Pablo Duarte. Eh, tomando en cuenta que nuestro país, eh, Duarte nace en el 1813. Para esa época ya había antecedido una cantidad de episodios en los cuales estaba en juego eh, la solidez, la independencia y la liberación de la, de la República Dominicana. Entonces, eh, Duarte pasa a un hogar descendiente su padre español y su madre una ceibana. Eh, Juan Pablo Duarte se encuentra con esa expresión dolorosa para él cuando va de viaje a Estados Unidos y de ahí a España y van en, en la embarcación y muchos dominicanos sabemos eso, que se le enrostró que era haitiano, que no tenía la dignidad. Y desde entonces él juró que tenía que liberar su patria. Es decir, para una, una empresa como esa, de independizar y liberar su patria, eh, la política... tiene que dar el paso. O sea, él es el pensador, es un hombre de una formación, diríamos, intelectual, porque se, eh, era, era un lector, era eh, un estudioso, era el que se juntaba con los demás amigos, con los jóvenes de su época, hasta alfabetizarlo. Es decir que, la figura de Duarte creció en ese, en ese ambiente. Cuando él ve que Haití domina la República Dominicana, pasa de España, llega a la República e inmediatamente llama a quienes, a la juventud de su época, cuando hablamos de la Trinitaria y hablamos de la filantrópica, estamos diciendo que el proyecto libertario fue un proyecto de juventud, porque Duarte tenía 24, 25 años cuando funda la Trinitaria y cuando desarrolla también la filantrópica, que era una institución ya para la manifestación del arte, del teatro, de, de la dramática, pero todo, todos los escritos palpitan un Duarte político. Yo no puedo profundizar demasiado en un episodio que se ha registrado en la historia, y es que eh, Juan Pablo Duarte da muestra, muchos historiadores lo dicen, de un ingenio y una posición eh, política extraordinaria, cuando sabe que Haití, hay un grupo que quiere eh, un cambio, estamos en el proceso de la ocupación haitiana, y entonces eh, Duarte conversa y concibe la idea de que los eh, los reformistas en Haití pudieran participar momentáneamente en un, eh, eh, en un, un tipo de, de, de corporación, de, de asociación, para resolver, eh, enfrentar ya la, la división de la República. De manera que Duarte, su pensamiento mismo, tiene mucho de romanticismo, tiene mucho de ideal, de trascendencia, y todo lo que Duarte ha hecho es porque fue político, político. Ahora bien, ustedes saben que la palabra política tiene una connotación en los diferentes momentos. El ideal político de aquellos tiempos era algo sublime, era algo que parecía etéreo, pero también... Tiene su parte romántica. Sí, su parte romántica. Entonces, eh, Duarte eminentemente eh, fue el político, el, tras, el que trazó las estrategias, el organizador, el armador. Entonces... Eh, a veces se cree que porque como Duarte estuvo en el exilio, no estuvo en determinados momentos de la patria, pero justamente sabemos por qué. Usted, maestra, sin titubear, cuando le hacemos las preguntas de que si Duarte fue político, automáticamente dijo sí. ¿Entiende usted que Juan Pablo Duarte, en su pensamiento político, fue influenciado por la Europa del siglo XVIII? Claro, claro, porque era la época ya de, de, de una Francia que había planteado eh, los derechos universales del hombre. Eh, lo mismo desde que llegó a Estados Unidos en sus comunicaciones, eh, él lo dejó establecido, que se asombró y le admiró en las libertades que pudo ver allí, el respeto, las normas, las leyes. Es decir, que que Duarte, eh, diríamos, bebió de la fuente de, la, de esa época, del romanticismo, del humanismo, de esa corriente, ese afán de libertad. Eh, maestra, ¿a cuáles factores se puede atribuir la marcada eh, influencia religiosa existente en Juan Pablo Duarte? Que definitivamente hay que decirlo, tuvo una influencia... ¿Todo? Él es, fíjense, Dios, patria y libertad. Y en cada pensamiento, muchos de sus pensamientos, lo plantea. Eh, ¿Cómo podría decirte, ponerte a ti como ejemplo? ¿Por qué tú tienes un ideal religioso? ¿Por qué yo tengo un ideal religioso? Porque todo el contexto, desde el este hogar mismo, se van incorporando. Esas, eh, esos grandes eh, postulados religiosos y Duarte fue eh, una persona de iglesia, de participar muy cercano con los, con, con los sacerdotes. Esta parte eh, política de Juan Pablo Duarte es sumamente interesante y sobre todo por la misma situación que vivimos hoy en día nosotros en nuestro país. Eh, ¿Se puede decir, eh, maestra, o puede usted eh, describirnos si existe algún partido político en la República Dominicana que enalbore los ideales, ideales duartianos en la actualidad? Bueno, yo te diría, o lo remitiría no a un partido, lo diría a un personaje. Mi personaje, Juan Pablo... Eh, eh, Juan Bosch. Juan Bosch dijo que el partido que se fundó, el Partido de Liberación Dominicana, tenía la misión de completar la obra de Juan Pablo Duarte. Y cuando se hablaba de determinados movimientos, determinados cambios, eh, que si se haría a la manera de Cuba, o a la manera de tal, o a la manera de tal cosa. Él insistía a la manera de los dominicanos. Todo cambio liberador sería a partir de las ideas de Duarte. Terminar la obra de Duarte. ¿Qué quiere decir? Que no teníamos eh, una plena democracia, una plena libertad. Eso, esos ideales de Duarte no estaban eh, llevándose a la realidad, a la práctica. Y entonces, eh, Juan Bosch eh, fue un gran promotor y admirador de Juan Pablo Duarte, sin dejar de lado a Bolívar, a Martí y a otros grandes líderes de manera que, y tal, y Máximo Gómez. Que tal cual usted señala eh, lo de la pregunta, ¿no existe en el país un partido como tal que en algo de Cuando tuve el concierto pero, de los partidos políticos nuestros, eh, tenemos partido de, de, de centro, centro, otro de izquierda, partidos de izquierda, y el partido, ese partido de Bosch venía a ser algo totalmente eh, eh, nuevo con la experiencia misma de él, de haber estado eh, en Cuba mucho tiempo también, de ser un escritor, un investigador. Eso favoreció eh, bastante. De manera que eh, eh, la, la vida de, de Juan Bosch, tiene es la mucho, más parecida Tiene mucha la... semejanza. Fíjate que, ¿qué hizo Duarte? Envió la comunicación diciendo que para liberar, la única forma de él poder llegar era liberando la patria. Y para liberarlo era con los recursos de su familia. ¿Verdad? Y el inventario que le hicieron a Juan Bosta, lo que él tenía. ¿Mm? mobiliario que tenía que eh, todavía que pagarlo, Una, un nivel de humildad extraordinario y, y sacrificio por la causa, por la causa. Por eso que yo digo que la palabra política ahora mismo tiene otra connotación, que no es la elevación de Martí, la elevación de Simón Bolívar y, y, y de los mismos Estados Unidos, o sea, una, eh, eh, había como una corriente, una corriente de un nivel de conciencia sin el pragmatismo de ahora, ni, ni el, el hecho de estar orquestando eh, demasiado procesos solo para el aspecto material. Entonces, un pueblo tiene que crecer tanto en lo material, pero en lo espiritual. Es que debe crecer en los valores, en la inteligencia, en la educación. Y entonces, ¿qué era Duarte? Un gran educador. Era el mentor, fue el mentor de la causa. Doña, doña Luz, vamos a con su anuencia a hacer un pequeño corte en este momento y al regreso pues seguimos conversando con usted sobre uh -huh. la vida de Juan Pablo Duarte, el responsable de que hoy nosotros pues tengamos una bandera, tengamos un escudo y que podamos decir que somos un país libre e independiente en esta producción especial de este grupo Telenor. Honor y gloria, Telenor. Vamos a la pausa y a regreso seguimos conversando con la maestra doña Luz Selene Plata. A la pausa, ya regresamos. Bien, seguimos en esta producción especial con motivo del Mes de la Patria. Honor y Gloria Telenor, con motivo de celebrar el 107 aniversario del nacimiento de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Y eh, en esta ocasión, como invitada la maestra Lucelene Plata, conociendo un poquito más a profundidad la vida de Juan Pablo Duarte. Y continuando maestra, con, conociendo a Juan Pablo Duarte ¿podemos decir que Juan Pablo Duarte fue un escritor? claro, fue un escritor en el sentido de que sus cartas que, que bastante comunicaciones llegó a enviar eh, sus poemas eh, la constitución y todos eh, los dispositivos, eh, diríamos, la, la plataforma que es ideológica, la, sus pensamientos, todo eso refleja un, un escritor, un intelectual, porque Duarte se formó en, en, la, en, en la lectura, eh, mostró un nivel de inteligencia extraordinario. Ahora, su oficio, porque hay escritores que son escritores de oficio, que dedican su vida a, a la producción literaria, grandes novelistas, eh, grandes dramaturgos, poetas, pero el mundo de Juan Pablo Duarte fue un mundo complejo, complejo. Eh, su principal acción, su principal oficio, si pudiéramos decir, su principal preocupación era la liberación de la patria. Porque por eso se, se dice que la independencia y la actitud de Duarte y la formación de Duarte fue un hecho de juventud, de juventud que se mantuvo hasta su momento antes de morir. Eh, o sea, esa preocupación. Bonos, Entonces no podemos decir el escritor como es. Este. Diríamos, eh, bueno, él leyó muchísimo a, a los escritores franceses, eh, a Víctor Hugo, eh, gran, grandes poetas, pero realmente no podemos decir que Duarte fue un escritor, tenía calidad, capacidad e intelectualidad, pero no es como el que se dedica, que lo tiene de oficio. ¿Cuántas veces tomó la pluma fue para dedicárselo a la patria, a la República Dominicana, a la necesidad de liberarnos definitivamente, a escribir sobre la, los perfiles de aquella nación, Haití, su cultura, su idioma, su religión diferente y, y decir que si España es independiente y lo es Estados Unidos y lo es Colombia, ¿por qué los dominicanos no podemos ser independientes? Entonces, la producción escrita de Duarte toda está remitida a un río hermoso, caudaloso y cristalino que fue la liberación nacional, la independencia nacional. O sea, los dones de Duarte... Como escritor, eran, eran fue dedicado a eso. Que como usted muy bien señala, eh, su principal preocupación era liberar la República Dominicana, pero aún así, dedicó tiempo también a ser escritor, aunque no lo utilizó como oficio, claro. como usted muy bien señala. Entonces la Constitución, todo ese aspecto legal, pero el juramento trinitario, también, que eso es una joya. O sea, todo texto de Duarte eh, tiene tantos rasgos eh, conmovedores, como yo digo, entrañablemente humano, entrañablemente eh, cristiano, que por eso yo no sé a quién se le puede ocurrir regatear la dimensión de Duarte. Cuando se habla de la dominicanidad, hay que hablar de Juan Pablo Duarte. No queremos decir tampoco con eso que fue Duarte solo. Porque Sánchez... Pero sí el ideólogo. Sánchez, pero sí el ideólogo. El germen partió de él. Aunque tomemos en cuenta que Juan Sánchez Ramírez, ese cotuizano, también luchó muchísimo por, por la independencia. Y José Núñez de Cáceres también a su modo. Aunque... Siempre se cree que no fue tan, tan contundente, pero antes de Duarte hubo quienes, o sea, los dominicanos siempre han luchado por su independencia, por la soberanía, por la libertad, siempre han luchado. Ahora, Duarte es el que lo hace de una manera, porque tuvo una formación en Europa. O sea, por eso pudo establecer eh, tanto la parte jurídica, la parte organizativa, la estructura, fue la idea de, de, de Juan Pablo Duarte. O sea, pero quiero hacer justicia recordando también los antecedentes de tantos y tantos y, y tantos héroes que lucharon por la independencia. Maestra, ¿tuvo Duarte que ver? Algo al momento de escribir el himno a la restauración. ¿Tuvo alguna influencia Juan Pablo Duarte? No, influencia sí, eh, lo hubo. Y además, Duarte no pudo Porque hay estar... Hay algunos alguno que acuñan... En la, la noche del 27 de Duarte no pudo estar, ¿verdad? Pero cuando se da la anexión a España, Duarte se mantiene activo y, y, y preocupado y orientando sobre eso. Y cuando se produce la restauración, Duarte viene a la República y trabaja directamente y quiere enrolarse hasta en la milicia eh, a actuar como... Y, no se, y, lo, y lo pidió y no se lo concedieron. El salir en un flanco eh, eh, militar por la, parte, por la parte este que él quería... Y no se, lo, no se lo permitió, no se lo permitieron. Y entonces no hay que tampoco dudar demasiado de que no hubiese en ese himno eh, eh, influencia de, de Duarte. Lo siento muy, como, eh, eh, muy, muy, como muy duro, eh, muy categórico, como que no le, no le veo tampoco como muchas veces esa parte sublime. Eso es viendo, yo le como el estilo, leyéndolo un poco, eh, esa parte como tan, tan sublime, tan eh, de Duarte. Pero su autor, lo que se ha registrado, que el autor es Manuel Rodríguez Ojío. ¿Y quién es Manuel Rodríguez Ojío? Manuel Rodríguez Ojío es un portento de intelectual. Es, es un, un, un novelista, un historiador, un patriota. Eh, las cartas de Manuel Rodríguez Ojillo a Pedro Enríquez Ureña son extraordinarias, eh, donde no solamente se refiere a la realidad de la República Dominicana, y, sino también América, las fuerzas eh, de manera nacionales e internacionales que pueden... Eh, afectar como si fuera, diríamos, eh, el caso del avance eh, de Estados Unidos, la ambición de esa época, eh, por qué quieren eh, la Bahía de Samaná, por qué en otro sitio quieren tal cosa. Y entonces él escribe a, alertando, eh, no solamente a, a República, sino a América. Entonces... No dudo de que Manuel Rodríguez Ojillo participara también y que Duarte pudiera, pudiera hacerlo. En la pregunta anterior, maestra, con respecto a si Duarte podría ser considerado un escritor, de hecho, aunque no como oficio, pero sí, eh, sí, podemos sí. decir sí, que no, sí que no, y, hay, y hay un legado ¿podemos señalar que Duarte eh, o, o titularlo como un escritor romántico en la historia dominicana a Juan Pablo Duarte? claro que sí claro porque era la la, la influencia de la época romántica y además ¿qué es el romanticismo? el romanticismo es una corriente que si bien tiene que ver con la independencia, porque fíjese, todos los países de América se desarrollan en el movimiento romántico. Cuando se lucha por la independencia, todos los poetas de América coinciden en lo mismo. O sea, todos los hechos de independencia tuvieron como sustento ideológico, espiritual, el romanticismo, el, el hecho de, de, del ser humano como tal, las libertades públicas, eso es el romanticismo, no, no creemos solo que el romanticismo es el amor, el hecho de, de, de, de, de amarse, de, de una pasión, no, el, los románticos en América fueron los luchadores, tanto con la pluma como con las armas. Por ejemplo, en el caso nuestro, un hecho muy concreto, Salomé Ureña de Enríquez, no podía estar en la lucha de la restauración. Y muchos escritores, el mismo Manuel Rodríguez Ojillo, no podían estar en la lucha, pero estaban abriendo la conciencia a través de sus composiciones. Cuando Salomé de Ureña le dice, lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego ponga su potente llama y ante el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. O sea, era un aporte de Salomé alentando a los restauradores, pero vemos a Martí. El apóstol de Cuba fue un poeta y todo lo, lo que escribió desde, desde los versos sencillos es romántico. Es decir, que el romanticismo es el aliado número uno de los hechos de independencia. La independencia nacional fue un acto de romanticismo. De un soñador, de un ideólogo, pero sin tampoco llevarlo al altar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, siempre se critica que Joaquín Balaguer idealizó tanto y tanto y tanto a Duarte, que ya no se nos parece al Duarte Real, que era capaz también de, de manejar la esgrima, de dar clase y de educar eh, a, los, eh, a los soldados, a los patriotas, a los que iban a trabajar en la lucha. Maestra, usted como formado... Me parece entonces que, que Duarte es, es, un, es un constructo desde el punto de vista ideológico, cristiano, eh, religioso, totalmente humano, desinteresado, sutil pero con los pies sobre la tierra. En el hombre de coraje también. Así es. Usted como formadora y una seguidora, eh, por, hasta por la forma como usted escribe a Duarte, una seguidora de, de la vida de Duarte, de, de claro producto, de todo lo que hizo en pro de que hoy nosotros seamos una nación libre. ¿Cómo catalogaría usted, maestra, los escritos de Duarte a través de su vida? Los escritos de Duarte, con, eh, o sea, tomando en cuenta lo que había dicho sí, sí. Eh, anterior. De un escritor romántico. Sí, eh. sí, sí. Son realmente eh, conmovedores y reales. O sea, a cada momento, y, y tuvo, diríamos, no la suerte, pero sí, eh, en esto es bueno destacar, lo que... Eh, los apuntes de Rosa Duarte, su hermana, cómo ella recogió todos esos escritos y hoy la, la historiografía se alumbra con, con, esa, con esa acción de, de Rosa Duarte. Eh, este es el elemento cristiano, ¿verdad? Habrá una bandera, una república dominicana, Dios, patria y libertad. Eh, en nombre de la justísima y santísima Trinidad, de Dios omnipotente. ¿Verdad? Está bien, bien demostrado y en todo cuando, eh, cuando escribe. Eh, sí, porque el, eso nadie se lo dijo, un pensamiento de él. Ajá. El concepto de la amistad. Estando en el exilio, él le escribía a Félix del María del Monte, a, a todos, le escribía siempre eh, diciéndole cómo agradece él todo lo que ellos están haciendo por, eh, por la patria, es decir, los valores de Duarte. Pero además, Duarte, en todos sus textos, su afán y su interés es la patria. Entonces, eh, si, si ustedes me, me permiten, yo quisiera tomar aquí eh, una, alguna muestra de, de, de la vida, la creación poética de Duarte. Pero vamos a hacer algo, dice, vamos dice, a hacer algo, porque eso es interesante lo que usted nos vas a mostrar ahora. Vamos a hacer otro cortecito. Ah, no, y venimos no, claro, ya con claro, el último claro. bloque de esta eh, parte especial, de esta programación, de esta producción especial que ha hecho este grupo Telenor. Honor y Gloria Telenor con motivo del Mes de la Patria. Así que vamos a dejar eso ahí para crear las expectativas. Y al regreso, ah, venimos con <risas> esa parte que usted quiere compartir con nosotros en esta producción especial y con otras eh, interesantísimas eh, Cosas donde vamos a ir conociendo a mayor profundidad a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Vamos a la pausa y al regreso venimos ya con el último bloque de la participación de doña Luz Selene Plata, maestra muy querida en la República Dominicana. A la pausa. Seguimos en esta producción especial, Patria, Honor y Gloria, Telenor. Esta producción que se hace con motivo de celebrarse el 106 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte. Y nosotros con la agradable presencia de la maestra Lucerene Plata, conociendo un poquito más a Duarte. Y dejamos algo a la expectativa que la maestra va a compartir con nosotros. Pero yo quiero, antes de formular la siguiente pregunta, a la maestra... Decir esto, esta frase que Duarte acuñó. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Maestra, ¿podemos decir que Duarte fue un poeta? Claro que sí, claro. Porque él, si escribe, si concibe, eh, es poesía. Es, es un ideal, es una. Eh, toda una belleza. Entonces, Duarte fue un poeta, fue un poeta. Ahora, como te decía anteriormente, no se dedicó solo a la poesía. Fue tan grande pero, que pudo diversificar sus. Claro, porque fue un intelectual, una persona que desde muy joven tenía conocimiento, siguió eh, la poesía romántica de la época entonces podemos decir que sí que Duarte es un, es un poeta y si tomamos la poesía más allá de lo que son las metáforas y, y, y todas las imágenes y, y pensamos en el sentimiento la actitud de Duarte respecto a la patria eso es poesía la, la acción misma es poética porque refleja un hombre de una concepción extremadamente humana. Eh, quizás no quiero utilizar la palabra mística, pero es, es místico también, eh, Duarte. Yo creo que esta frase que yo acabo de, de describir y otras tantas Todas. que están en la mente y en los corazones de cada uno de los dominicanos, pues describen a Duarte sin lugar a dudas ...como un verdadero poeta. Te sí. iba a compartir... Ah, sí. Eh, a, a por ejemplo, dice... Eh, refiriéndose a Santana... ...tiranos, invasores... ...y pueblos degradados... ...no existan. Sepultados se miren... ...se miren en la mar... ...y en ella se confunda... ...el mísero terreno... ...de iniquidades lleno ...de reptiles... ...vivir. Dice... ...ir por el mundo... Fíjate el sentimiento ya, eh, la nostalgia lejos de su patria. Dice, ir por el mundo perdido a merecer su piedad, en profunda oscuridad el horizonte sumido. Qué triste es verlo pasar tan apacible y sereno, y saber que allí en su seno, en la mansión del pesar, el suelo dejar querido de nuestra infancia testigo sin encontrar un amigo a quien decir, me despido. ¿Cómo no describir, maestra, a Juan Pablo Duarte como un poeta, aunque no eh, utilizó esto como oficio, como usted decía al principio? Definitivamente estamos frente a un poeta. Y veamos eh, la poesía en toda la orientación de su ideario, en el ideario de Duarte, todo es... El, el valor del trabajo, trabajemos por y para la patria, ¿verdad? Eh, y, y la, diríamos, esa, esa actitud de inspiración constante hacia la lucha, permanentemente. Eh, cuando él dice, seguir jóvenes amigos de la patria mía, o sea, eh, la dimensión de Duarte, por eso yo digo que la poesía no es porque haya creado, porque cuando lo someten, si lo sometemos al rigor de los análisis literarios, es probable que la poesía no tenga eh, toda la categorización ni la calidad, pero la esencia sí. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, en la República Dominicana, eh, a nuestra Sor Leonor de Obando que fue la primera mujer que escribió versos en América porque fue aquí y nosotros fuimos diríamos eh, el, el laboratorio principal primer eh, tierra del mundo de, de América y en esa, en esa poesía dicen de que Sor Leonor fueron ¿Por qué lo dice la literatura? Eran lo, el mejo, los mejores porque eran los primeros. No había más verso. Eran los primeros. Y eran versos de circunstancia. Cada vez que moría un pariente, ella escribía. Entonces, Duarte tiene también mucha poesía que es de circunstancia. Cuando lo sacan del país, lo, lo expulsan, él escribe. Inmediatamente, Escribe ese romance que dice que lanzados fuimos del suelo, sí por traidores, lo que de lealtad sobraban. Es decir que cada momento, cada, cada angustia, cada soledad, eh, cada nostalgia, escribía. Pero cuántas necesidades para la guerra había, cuántas cosas había que hacer de formación lo hizo. Es decir que Duarte eh, se le sublimiza, pero fue el político, el político eh, y el hombre de valor que vino en el momento de la restauración dispuesto a, irse, a la irse al combate, no solamente a la pluma ni a la poesía, de irse al combate y político por la estrategia que tuvo para poder eh, lograr ya la liberación definitiva a partir de la restauración. Definitivamente, maestra, que hablar de Juan Pablo Duarte, hablamos de, del político, del escritor y, claro está, del poeta, porque basta con solamente usted detenerse a mirar esas frases que, reitero, se han quedado en la mente y en los corazones de cada uno de los dominicanos para... Definitivamente describir que estamos frente a un poeta. Doña Luz, nosotros queremos pues, agradecerle el hecho de que usted haya accedido a ser parte de esta producción especial de Telenor, Patria, Honor y Gloria Telenor. Pero no queremos despedirla sin antes reconocer que nosotros tenemos la oportunidad, el honor de que nuestra provincia lleve el nombre del Patricio Juan Pablo Duarte y que usted haya sido la ideóloga de que aquí en esta provincia de Duarte se celebre y comience el mes de la patria cada 26 de enero y que concluya el 27 de febrero. Usted en su condición de representante del Poder Ejecutivo en su momento fue la ideóloga de que San Francisco de Macorís y aquí en la provincia de Duarte se celebre el mes de la patria como una manera de formar sobre todo a esa población estudiantil que viene creciendo, donde se lleva a cabo ese importantísimo desfile, donde lo hacen todas las escuelas y colegios que pertenecen aquí a la provincia de Duarte, y que por las razones que todo el mundo conoce, pues, se ha cesado en esa, en esa actividad. Así que queremos eh, agradecerle inmensamente no, no, nosotros, a usted nosotros, esa, esa, esa noble acción. Pero yo tengo que, que agradecer mucho, eh, Víctor. Eh, agradecer al presidente Leonel Fernández que cuando le hice ese planteamiento accedió. ¿Sabe? Que por todo el tiempo se realizaba en Santo Domingo, el inicio del mes de la patria. Y yo le comenté, señor presidente, nos lo ganamos. San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, estuvo en en la Guerra Restauradora, y fuimos de los primeros. Estuvimos en la Independencia, y en la Guerra de Abril, este fue el único pueblo que estuvo participación en Santo Domingo. Es decir, que nos lo ganamos eso. Ahora, qué bueno que le estemos dando seguimiento, porque yo siempre alerto que en la medida que nosotros no tomamos esta... Que Santo, San Francisco de Macorís y la provincia pasan a ser la capital de la república en ese momento. Entonces, por eso agradezco mucho eh, a Telenor todos estos talleres, porque esto es educación, esto es formación. Eh, porque si nos quedamos solo en el desfile y la parte formal y no creamos la conciencia y no educamos, no trasciende lo, lo que fue el interés nuestro, que es la parte formativa, que seamos gente mayores duartiana, gente joven duartiana, gente niños duartiano, seguir ese ideal Así realmente. Es. Gracias, Gracias, maestra, por participar en esta producción Gracias, especial Víctor. con motivo del mes de la patria. Honor y Gloria Telenor, esa es la producción especial con motivo de celebrar el mes de la patria, el 106 aniversario del nacimiento de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Gracias por estar con nosotros, maestro. Gracias a ustedes, Dios le bendiga. Y ustedes sigan disfrutando de esta producción especial que durante todo este mes de febrero estamos llevando a cabo a través de los diversos canales que son del este grupo Telenor. Nos vemos en la próxima entrega.